Mi nombre es Verónica Valentini y soy mediadora del proyecto Concomitentes. Concomitentes es la versión española del proyecto francés Nouveau Comanditaire, un proyecto que promueve la producción de obras de artes vinculada con el contexto en el cual se insertan. Nouveau Comanditaire nació en Francia en los años 90 por voluntad del Ministerio de Cultura eh, de favorecer, digamos, acciones eh, de democratización del arte. Antiguamente, la, las obras de arte han sido producidas por eh, eh, privados, mecenas, instituciones públicas, artísticas y profesionales del arte, y dejando al público, entonces a toda la sociedad civil, fuera de este proceso. Y lo que propone François Hertz con su protocolo es de poner la ciudadanía al origen de la producción de las obras de arte. Este proyecto lleva ya 20 años de recorrido en Francia, pero también se ha ido como... Eh, repitiendo y en varios otros países de Europa, porque hoy en día existen, eh, este modelo existe en Bélgica, Suiza, Italia, eh, Alemania y desde un par de años en España. En Barcelona eh, he ido buscando bastante rato las personas, o los ciudadanos, asociaciones que querían uh, sumarse a este proyecto y um, en un dato momento me encontré con la asociación OBI y, y con las personas Antonio Centeno y María Oliver. La asociación OBI eh, es una asociación que lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional. Han sido muy activos eh, desarrollando, realizando varios proyectos audiovisuales, uno entre todos, Yes We fuck, eh, un proyecto muy potente que habla justamente de la, la diversidad funcional y la sexualidad. Y la verdad que fue súper... Eh, potente el encuentro que tuvimos y ellos mismos entendieron desde el principio de qué iba, eh, les le interesaba esta metodología que prevé como un proceso de mediación y luego la realización de la obra de arte. Hablamos de varios proyectos que habían puesto en marcha y de algo que se había quedado ahí como la esquina, eh, que era lo de poder mm, encontrar, poner en marcha un espacio de encuentro y fiesta y sabiendo ya que habían sido, sido realizadores de un cabaret eh, en un bar de Barcelona y entonces pensamos que la fiesta pudiera ser la manera de poder acercar todos los tipos de público, de personas, de todos los tipos de cuerpos eh, porque es un formato multidisciplinar un formato, otra vez, que puede englobar tanto eh, momentos de performance, actuaciones, de lo del cabaret, pero también de charla, a través de la radio, por ejemplo, que haremos, y sobre todo el baile, el baile que será esa comunión de cuerpos eh, que se reunirán en el espacio, y en este caso en el, la Sala Polo, la 3, la Sala Polo, y en el espacio público de Poblenou. Ahora estamos en el proceso de mediación poniendo en marcha estas cuatro fiestas eh, que han sido posibles también con la colaboración del de Espacio Apollo por supuesto y también eh, del Casal de, de Poblenó, el Can Felipa, el Centro Cívico Can Felipa, que está colaborando con nosotros y, y sobre todo también por la colaboración de todos los artistas y personas, investigadores, activistas que están participando y que to y tomarán parte eh, también de las fiestas. El proyecto diverso artes vivas y espacio de convivencia, eh, quiere ser un lugar de encuentro y de fiesta eh, para todas las personas y eh, sus objetivos son aquellos de poder generar nuevas relaciones entre las personas, la que, entre los cuerpos. En generar momentos de conocimiento en torno a, a la diversidad humana, en torno a la diferencia. La idea es también ser acompañado por otros colectivos eh, feministas, migrantes, de mujeres y que sea un espacio no solo para nosotros que estamos aquí representados en este proyecto pero también por otras gentes cercanas.